Buenas noches. Hace unas semanas la revista Forbes publicó la lista de los periodistas más influyentes en Twitter en 2015 en México y muchos de los comentarios a esta nota en las redes sociales pues eran referentes a el por qué Carmen Aristegui no aparecía en los primeros lugares. Eh, debido a eso, en nuestra página hicimos una, un estudio parecido, utilizando una metodología basada en la teoría de las redes y encontramos resultados parecidos en los que tampoco Carmen Aristegui aparecía. Entonces, para, pues, para saber qué podría estar detrás de que Carmen Aristegui, siendo uno de los periodistas más, más influyentes de la radio, siendo de las periodistas más influyentes eh, en México, pues, no aparecía en las redes sociales. ¿Por qué no se reflejaba eso? Y pues hay, existían dos posibilidades. Una era de que no tuviese un buen manejo de redes sociales ¿no? en, en sus medios, y la otra es que estuviese siendo boicoteada, puesto que hemos documentado en este proyecto ataques a tendencias activistas, a periodistas. El último ataque que documentamos fue cuando Peña Neto visita Londres hace unos días y encontramos un fenómeno peculiar que era el uso de bots usando mensajes repetitivos, llenando de spam una tendencia, de tal manera que se formaba un cinturón de bots, como este rojo que ven aquí, y entonces la conversación real que está al centro pues no figuraba. Analizando los tweets emitidos eh, con contenidos de la página aristeguenoticias.com y relacionados con la cuenta Aristea online en Twitter, pues nos encontramos con el mismo cinturón de bots, en una operación muy sofisticada, como les contamos en este artículo, donde se repiten ¿no? mensajes este, automatizados. Cada vez que Aristegui emite un mensaje, estos bots emiten un mensaje, llegando al grado que casi la, la tercera parte de los tweets pues, son solamente de, de humanos y gran parte de los, de los tweets son, son bots. Aquí vemos el periodo de algunos días, como Aristegui eh, tiene justamente abajo varios bots que repiten mensajes llenando de spam todo lo que Aristegui invita en la red y esta puede ser una razón, falta investigar más por supuesto, de que Carmen no aparezca como influyente al menos en Twitter y que usando la metodología de Forbes y utilizando la metodología que hicimos nosotros en otro estudio que medimos interacciones e influencia, pues esté provocando que las cuentas pues no tengan influencia, porque si se dan, si se fijan aquí, al centro, está la gente real que tuitea notas, que le hace comentarios a Carmen, pero este cinturón son muchas más cuentas las que están en ese cinturón que las personas reales. Entonces esto provoca que sea considerado spam estas interacciones, que se mida como que no hay influencia, como, se mida como que no hay articulación de redes y esto pues deriva en que pierda presencia, ¿no? no solamente en los rankings, sino que también la gente que pueda entrar a ver notas de Carmen Aristegui se encuentra con estos bots que, se, que difunden imágenes este, ofensivas contra Carmen y que emitan otro tipo de notas hay muchas preguntas que responder, ¿quién opera estas redes de bots? ¿quién las financia? ¿con qué objetivo? y ¿por qué lo hacen? al menos en los últimos 30 días que hicimos esta captura de casi 350.000 mil mensajes pues lo hacen diariamente. Para tener esa capacidad, pues es bueno preguntar, seguir preguntando quién tiene esta capacidad de hacerlo. Gracias.